la verdad es que hace unos meses aprobamos acá este comodato con una empresa que tiene una firma entiendo que los propietarios son los mismos pero sinceramente también pensé que hacía cuatro meses que venían trabajando invirtiendo el dinero que se habían comprometido a invertir y bueno ahora nos damos cuenta de esta improvisación no estamos nuevamente hoy tratando el mismo tema aunque parezca un simple acto administrativo creo que da cuenta de eso eh, también el hecho de crear la firma después de aprobar el comodato esto se, se aprobó en febrero, si mal no recuerdo. Este, pero ya en, en la, el periodo de campaña se venía prometiendo esto, entonces digo, hubo tiempo como para poder ir haciendo las cuestiones administrativas, me parece. Este, la verdad es que hace unas semanas teníamos pensado hacer un pedido de informe para ver cómo venía la inversión del frigorífico y ahora nos, nos desayunamos con esto. La verdad es que uno se pregunta por qué la empresa eh, querría cambiar, querría hacer una nueva firma, si es que quiere separar la empresa anterior con la nueva. Este, cuál sería el problema, si habría conflictos para que una no toque a la otra, cuál de las dos sería el lastre. Este, pero bueno, a principio de año la verdad me costó mucho apoyar este proyecto, principalmente porque el frigorífico estaba pensado para faenar animales de 500 kilos y hoy se destina para procesar liebres. Este, en la campaña también planteamos la idea de que si se hubiese invertido durante varios años, hoy tendríamos otra realidad y quizá tendríamos un edificio cuyo objetivo... Eh, generar un trabajo permanente y no estacional. Pero bueno, entiendo también que, que se podría haber hecho un, un espacio más chico, diseñado y pensado para el procesamiento de pequeños animales. Pero bueno, lo, lo ideal es enemigo de lo posible, dice, y yo no creo posible que hoy este, acompañemos este proyecto, como dijo, como dijo Diego. Gracias, concejal Escudero.